Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les pues traigo un nuevo vídeo de Disney 2. Hoy vamos a ver lo que es. Eh, me imagino que mucha gente le ha de faltar: son los modificadores, perdón, los mods, los mods, que se consiguen con los componentes de modificador. Que son estos de aquí, aquí está. Con estos componentes de modificador consigues estas mods, por ejemplo. Pueden ser un ejemplo. ...que están aquí. Estos mods de guerrera de luz, todos estos... Se los consigue con Banshee-44 y se los consigue con el material que les enseñé Bueno, a mí me faltan muchos porque empecé... ...no bueno, llevo mucho tiempo jugando. Así que hay muchos mods que me hacen falta. Por ejemplo, mira, ahorita me salió un mod nuevo y cuesta 10. Entonces... Eh, ...voy a aumentarlo. Obviamente voy a conseguirlo. Sí. Bueno, me lo he conseguido, gracias y yo todos los días vengo no, a revisar crees. qué mods no, hay para, para de poder conseguir todos los que más puedan además de que han aumentado la cantidad de mods bueno les voy a enseñar aquí en colecciones se ver muchos mods nuevos que han añadido bueno no nuevos sino de temporadas pasadas que no se podían conseguir de ninguna manera como podrán ver, me, me faltan seguro, todavía muchos mods fue. para las armas. Estos son mods de armas, estos son mods de armadura que los tengo casi todos, diría yo. Estos de aquí son muy fáciles de conseguir, pero aquí tenemos los estilos de combate. Y como verán, hay muchos mods que me hacen falta, también, muchísimos mods. Para decir verdad, eh, diciéndolo de manera corta, estos mods que estoy señalando, todos estos de aquí, además de que todos los que están aquí, que obviamente no los tengo, son mods nuevos que añadieron en esta temporada los elegidos, no porque sean nuevos, sino que para que la gente pueda conseguirlos. Además de que los que sí son totalmente nuevos, son estos mods de aquí, a partir de este. Estos son, son los de esta semana, en el reinicio semanal, que es el día de mañana, 6 de la tarde, hora de España, mediodía, hora... México si no me equivoco, bueno pero estos mods se consiguen semanalmente en lo que es el CM de la vanguardia entonces yo me consiguió estos dos mods que son nuevos y bueno sigan saliendo estos otros mods también bueno, pero entonces voy a enseñarles cómo conseguir estos componentes de modificador de la manera más rápida diría yo que es de, de conseguirselos. para eso voy a encontrar todas estas armas por el momento porque necesito libre todos estos espacios no todas las armas bueno se consigue eh, con armas azules a qué me refiero nos vamos a lo que son colecciones y nos vamos al apartado de armas no sé por qué esto está tan lento este es cuando empecé de hecho no sé por qué está así de lento debe ser el, los servers o el internet pero bueno nos vamos a colecciones de armas y nos quedamos en, en esta parte en las fusiles automáticos antes se conseguía con estas dos armas: Ross Lysis 2 y con Estribillo 23. Esas eran las dos armas que te daban unos tres componentes de modificador Porque cada 18 armas que eliminabas. O sea, primero las consigues con este tipo de materiales y luego las eliminabas. Pero ahora son estas otras dos. Estoy probando todas estas armas azules de aquí y resulta que estas dos son las que más te dan: Corazón de León. Bueno, no sé en qué idioma tendrán en su, en su país o lo que sea, pero es fácil de ver esta es la primera que está aquí, la primerita después de las de leyenda. Y justo aquí abajo, un espacio aquí abajo, está Avispa Arenaria 3 a Entonces nosotros vamos y. No es momento de política. Vamos a conseguirnos todas estas armas. O sea, es tedioso y un poco aburrido, pero realmente sirve. Sí. Yo lo voy a hacer unas dos veces nomás para que no se haga muy largo el vídeo porque ya quedará de idea clara Sería bueno que Bungie lo que ha hecho con los contratos eh, lo haga aquí con las armas No sé si lo sabréis pero los contratos antes también tenían esta bajita de carga Pero ahora han puesto que tú simplemente aplastes un botón y e instantáneamente consigues el arma Bueno el contrato más claro entonces aquí también sería bueno que pudieras hacerlo instantáneo. Primero porque te reduce el tiempo que tienes que estar esperando que cargue esa barrita. Ahora imagínate si tú estás farmeando mucho de este material, porque no quieres estar todos los días farmeando, sino que quieres qué sé yo, dejar 70 de estos barrados para tener de sobra para toda la semana. Entonces, imagínate estar haciendo esto hasta que llegues a 70, que te dan 3, que es lo máximo que te dan, cada 18 armas. Esto se vuelve un poco tedioso. De hecho, tendrías que hacerlo 10 veces, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, para llegar a 30 apenas. O sea, imagínense para llegar a 6 Más del doble tuvieran que hacer. Entonces lo que hacemos es eliminarla, la presentamos. Si ven, nos, nos devuelven el lumen y material del armero y ahí nos dan un componente modificador bueno, ahí ya nos han dado uno me la mayoría de las veces son tres hay veces que te pueden dar dos pero bueno, en comparación con otras armas que he probado realmente te daban uno o a veces ni siquiera te daban ninguno por eliminar estas arma además de que no te devolvían así como ahora que te devuelven dos materiales en el armario. te devuelven una esas armas bueno, aquí ya tenemos dos la mayoría de veces va a tener dos si se pueden aferrar mucho, esto pueden llegar a conseguir a 3. Pero como pueden ver, yo he conseguido 2. Bueno, lo cual no está mal. Considerando que hay otras armas que te dan 1 al eliminar esas 18 armas y 2 como máximo. Y aquí tienes entre 2 y 3. Me parece que es mucho mejor. Además, como pueden ver, les consume 250 de lumen cada una de estas armas y 3 materiales del armero. Y les devuelve la bueno, en menos al lumen te devuelve con 125, si no me equivoco, o sea, te devuelve la mitad del lumen. Y de materiales de armeo te devuelve bien. dos con cada una de estas armas que eliminan, lo cual está genial porque para estar eliminando no vas a estar gastando tantos materiales, solamente gastarás en sí la tercera parte. Bueno, la mitad del lumen y la tercera parte de lo que son tus materiales de armeo. Para los jugadores dedicados que tienen 10.000 materiales de armeo, realmente no les importa esto porque o sea sirve para conseguir fragmentos de leyenda también porque puede que en el y estar consiguiendo puras piezas de, arma, de armas y armaduras de leyenda y si bueno no son armas que necesites porque es un jugador dedicado entonces las eliminas y bueno formas materiales de armero e fragmentos de leyenda y como también te dan shaders legendarios también con fragmentos de leyenda o sea también es una buena manera de conseguir fragmentos de leyenda como pueden ver esto se demora la verdad pero proceso un poco tardado Se preguntarán por qué no estoy cogiendo armas pesadas también Bueno, básicamente es porque las armas pesadas Por lo que he estado probando solamente Hasta donde yo he probado solamente te devuelven un material de la Y de nuevo te devuelven muy poco Y a decir verdad no es no tan agradable Además hasta donde yo estuve probando Por más que probaba, no me daban componentes de modificador, así que dije no vale, no vale la pena y si por ahí te dan componentes de modificador la verdad no sea mucho no sé por qué hay eso con las armas pesadas pero en lo que son armas cinéticas y energéticas estas dos son las que más te dan miedo. ahí ya tengo tal 2 como pueden ver otra vez me dieron dos la mayoría de veces les darán dos de estos Estoy ahorita, bueno, me suelen dar tres pero si sí hago esto muchas veces. Es como que se va acumulando, no sé, un, un buff o algo que el solo hecho estar intentando muchas veces te da ese plus de que te da uno más, un 50% más, pero bueno, yo solamente lo he hecho dos veces para, por prueba para que así puedan ver que ya me he conseguido en tal 4. Me gasté 10 y bueno, me consiguió 4, tenía 40, bajó a 30 y luego me consiguió 4, yo tengo 34 en este momento. Obviamente, voy a perder para conseguir más, sino que los he estado gastando. Me he conseguido muchas mods para armas y armaduras, de hecho. Y quería agradecer a Alex666, que es el que me dijo que así se podían conseguir estos materiales, estos componentes de modificador, la verdad que yo no sabía. Él me lo dijo, obviamente, o sea, no es que me lo dijo, que me escribió por, por chat, por, por comentario de un video y bueno, gracias por darme ese, esa manera que es bastante, es la más rápida de conseguirlo. Obviamente eh, tienen un video, voy a dejar en la descripción o bueno, en la descripción del video voy a enseñarles cómo nos las este gastamos. Pero eh, la verdad no es que esté mal hecha la guía, está bien hecha, lo que pasa es que hay que estar probando con todas estas armas y no sé, pero me parece que por cada temporada van cambiando, van rotando En la temporada anterior, que era la temporada de la casa, y yo farmeaba esta y esta porque en el video de, de Alex salía que más o menos le daban uno, creo que hasta dos, porque era 18 armas pero yo estuve probando y logré que estas dos eran las que le daban como tres asegurados pero ahora han cambiado, he estado haciendo pruebas obviamente porque necesito estos materiales entonces me he dado cuenta que estas dos armas son las que más sirven entonces ya saben, cogen esas armas, las, las desmontan y consiguen esos componentes curso, que luego vienen claro, donde en y diariamente pueden estar revisando que hemos nos trae y todo esto de hecho eh, en la última, en las últimas dos semanas he conseguido unos muchos mods, de hecho aquí se los voy a mostrar y yo los mods que tenía hasta antes de que Alex me recomendara esta forma era ejericular de contrapesos, tenía especialización en comandantes, tenía calibración de puntería, tenía especialización en poseídos, cargador auxiliar y ninguno más, Avísame, la el resto de especialización especializaciones subalternos, cargador, el exceso rápido, todos estos mosques que estoy señalando, me los he conseguido en las últimas dos semanas que he estado farmeando, o sea, estos mosques que estoy señalando, los he conseguido solamente yendo a un device 44 y con el método de de conseguir y no lo Además quería decirles no, que hay no, nuevos mods que se ni han añadido, no eran no, tantos para no las armas. Lentamente. Estos son para las armas la expertas. Estos mods si sí es cierto que algunos ya estaban, otros son nuevos como los que vienen aquí. Pero no, no se no podía antes, entonces, se como les digo, no se los podía ver desde colecciones. Por ejemplo en las armas de no las me pruebas acuerdo de que estaba CIVIS, haciendo. Las armas de las pruebas de Civis. Eh, no te salían los mods aquí dentro de los coleccionables y la única manera de conseguirse obviamente es haciendo las pruebas de Osiris o, o caso que llama esos los para esas... No envejecen expertas. como los demás, me refiero a los humanos Bueno, y, y eso ha sido todo. Ah, bueno, no, todavía no, perdón porque ya despedí el video. Y los estilos combate, hay muchos mods que les conseguido, no sé si los llegué, pero creo que así rápidamente. A ver, me he conseguido, estos mozos obviamente son los nuevos, me he conseguido... Esta no de a los que perdieron la vida. Me conseguí Nunca. este cosechadora de carga, ataque bueno, que ya lo tenían. Me conseguí luz, inc incineración, luz de incineración, protección de la entrega me lo he conseguido. No los he probado todavía. Y, y bueno, creo que poco más. Es pero registrar ah, bueno, información, eso no puede ser muy buen mod, o sea, reservas extra, ah, eso, eh, eso. cúrate y nada más. Pero bueno, están bien, me he logrado conseguir estas mods, son más difíciles de que te aparezcan donde va el Shiko 44 No sé qué planes tenga Bungie con estos mods del estratega, porque como sabrán, las armas del séptimo serafín, si no me equivoco, ya caducaron. O están por caducar ya esta temporada. <risa> este... Uh, no, yo, y yo, yo las armas del, del chef, pero las armas Kielos, también están por caducar en la siguiente temporada, más o menos en banca, unos seis meses, por ejemplo, este es el cañón de mano del chef Tino Como pueden ver, su límite máximo de infundición es de 1310, que es el límite de poder de esta temporada. Y bueno, estas armas básicamente son muy buenas, pero, por ejemplo, con cara programada es muy bueno. Haces como que en algunas situaciones el doble de daño, pero siempre vas a tener un daño extra por esa explosión de efecto de aire Pero van a caducar estas armas, no sé qué va a hacer Bungie, pero todas las armas del séptimo serafín van a caducar Y las armas Kielos que, que las tengo aquí eh, estas, Las armas que los, déjenme ver, las tengo aquí Tengo el perro tirador, tengo... La, el subfusil y todo esto, ah, bueno, el fusil automático también. Como pueden ver, el séptimo Serafín también está por caducar. Tenemos aquí muchos cañones de mano, vamos a tener que eliminarlos, obviamente. Aquí, déjenme les enseño dónde están los Ikelos. Wow, es que tengo muchas cosas aquí que tener que eliminar. A ver, tenemos aquí Ikelos FF versión 1.0.2. Bueno, vamos a enseñar la versión bonita que está aquí, mejorada de orden maestría. Este es el fusil de francotirador. Bueno, caduca de 1360, quiere decir que este va a durar un poco más. Bueno, sería muy poca gente la que utilice un fusil de francotirador ¿para, para crear células de la estrategia realmente. Ya que utiliza munición es especial, y la munición especial, aunque lleves mods, es escasa. Y más aún si son actividades de alto nivel. Aquí tengo los rufusilichelos, vamos a enseñarles, también caduca en 1960 estas armas todavía van a durar siquiera unos 6 meses, no, no le pongo más, 6 meses es lo máximo que va a durar, es posible los conseguirse estas armas, estos mods en 6 meses, quizás, Me antiguo, como les digo, los mods eh, de estilos se se de se combate, combate de armas de armas armas son más difíciles. de conseguir, de hecho, como... Se los mostraré en las colecciones oteales. Bueno, espero que tenga que mostrarse los oteales, pero se los voy a enseñar. Los mods de armas me los he conseguido muy rápido, como pueden ver. Pasé de tener solamente 1, 2, 3, 4 y 5. Pasé de tener 5 mods a 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mods. O sea, hice un escaneo. Engancharon los dos semanas. Tú Tuve conseguí más del doble de los mods que ya tenía Si sí, conseguí unos 7 mods nuevos lo cual está genial, o sea en dos semanas he conseguido 7 mods, ese es más o menos un mod pasando un día que está está bien, está pasable, pero ay perdón me salí, pero en cambio los mods de estilos de combate como verán no son muchos los que me conseguí en dos semanas, me conseguí apenas uno 2, 3, 4, 5, 5, 6, como se sí, sí, bueno, dice, un poquito menos, menos pero ya, aquí ya, estos mods no es que te van a dar, no es seguro que te lo den pasando un día, posiblemente Eso no puede te den estar bien. dos mods nuevos un día y después de tres días, de reciente lo vuelvan a dar mods no. nuevos, bueno no nuevos, sino que los que no tienes, Así que son muy la información difíciles de conseguir. Quizás no en se logre conseguir todos estos mods. Siempre se pueden Pero realmente no, va, las... no creo que puedas. yo logré sacarles provecho porque son muchos mods y te sirven para distintas situaciones. Y bueno, no no sabía qué más decir porque si van a caducar ya en seis meses estas armas, creo que la gente nueva eh, o gente que ya es experta, o sea, me semi dedicada como yo, que no lleva mucho tiempo cuando empecé no no creo que vaya a tener el tiempo necesario para conseguir los registrar informaciones menos, pero registrar información que solo sí. pueda ser accedida por aquellos a los que autorices. Bueno, espero que le haya gustado es este vídeo, dejen su like, sus comentarios, si les gusta mi contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.